Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Bueno, llegamos a un momento especial, vamos a recibir ahora en esta entrevista informaciones para nosotros los niños, precisamente, para divertirnos en este fin de semana. Una opción importantísima, se llama la Parada Divertida con Pick Pack y sus amigos. Lady Olivier está con nosotros, buenos días. Buen día, chicos. ¿Cómo estás? Bueno, feliz. feliz. Nosotros niños podemos ir, ¿verdad? Claro que sí, realmente la Parada Divertida no va a tener límites de edad. Eso Muy es bien. para que nadie se quede en casa. Qué bien. Qué bueno Así es, y el motivo de mi visita es la misma. Vamos a estar eh, el domingo 13 de mayo en la cancha San Martín, donde tenemos un chapuzón de diversión por allá. Esto es para que nadie se quede en casa, como le decía, con todos mis amigos vamos a estar jugando y disfrutando. ¿Y quiénes son tus amigos? Ay, ay, ay, yo tengo muchos amigos uh -huh. divertidos, igual que yo, y tenemos por allá a Miki y a Mini. Ellos van ah, a estar allá, Mickey disfrutar, y Mouse. exacto, Mickey y Minnie Mouse, <risa> tenemos al artista Franco Macorizano Joel Escoto, tenemos a Spider-Man, que no va a ser solamente con sus telas de araña, va a pasar de ser Spider-Man a ser el DJ de la actividad. Oh. Vamos a disfrutar de mucha energía, mucha diversión y solamente vamos a escuchar Música infantil ah, por Y favor. Spadema va a ser el encargado del mismo Qué bueno. Tenemos a Corombolón Que va a estar allá sí. participando Y dándonos las manitas Ahí están tus amigos en pantalla. Sí, ahí, sí, Miren mi, en mi flyer uh -huh. Ahí están todos mis amigos Y te, también tenemos el conejito limpiecito A Jose y a Freddy Son dos niños que cantan espectacular tenemos a Panchito, el Niño Divertido, a Loquitín, a Jarrito y el espectáculo en vivo que todas las niñas de San Francisco de Macorís están esperando. A Frozen con su espectáculo en vivo. Allá la tenemos para todas las niñas y que todos realmente saquen el niño que llevan dentro. Qué Excelente, bien. son muchos Así tus es. amigos. Sí, sí, qué son. bueno. Y qué y esto es el sí 13. Es. Eso es el 13 de mayo. A partir de las 3 de la tarde les exhortamos a todo el mundo que vayan con tiempo para que no se pierdan ni un pedacito de lo que es la gran parada divertida. ¡Qué bueno! En Eso este... es mañana. El 13. Perdón, el 13. Pasado, pasado mañana. Pase, ajá, pasado mañana. Ajá, así, así es. es. Ahí, se, ahí se permiten los niños chiquitos, los niños grandes, los niños flaquitos. O ahí todo. se permiten todos ahí, los el, no. espíritu <risa> el espíritu niño. El espíritu niño. Exacto. Sí, exacto. Claro que tú puedes ir. No, no, no, el no, no por por tú puedes ir. Indudablemente. No, no, no, sí. no, se puede colar. A mí me gustan los muñequitos. Sí. El morenito se tapó colar. El morenito se tapó colar. Pero que se cuele, porque entonces necesario. <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Qué deben de pagar los niños? Para Realmente ir? es un costo mínimo de 50 pesos. Ah, Pueden bien. pagarlo directamente allá en la cancha Comprar. San Martín o ir a Corombolón Fiesta o a la casita de los globos que tenemos las boletas de ventas por allá. Así que esto es un, una fiesta eh, para que nadie se quede en casa. Todos debemos dar una parada divertida y ya allá en, en la cancha San, eh, San Martín la tenemos. Ah, ¿Y qué tiempo hora, durará esa parada? Te va a durar? Sí, el tiempo sí, de duración empieza a las 3. Ajá, el tiempo estipulado que tenemos para que todo el programa que tenemos en desarrollo son de dos horas. Dos horas. Porque realmente no podemos darnos el lujo de uh -huh. que la actividad se, se Y lo le... bueno se da en dosis pocas exacto, para que puedan querer eh, Exacto. <risa> y sobre todo como es una actividad de niño, no podemos darnos el lujo de que se termine tan tarde, o por sea, supuesto. por eso exhortamos a todo el que vaya a la parada divertida que vaya temprano, así busca sus buenos asientos. Y así puede eh, visualizar el espectáculo de manera ah, ahí, especial Ahí va a haber globos, ¿verdad? También. Sí, vamos a, a vender globos, eh, también habrá pinta palomita, palomitas palomita, palomita, palomita, de maíz, eh, algondón algodón dulce De todo, Ajá. realmente es una parada especial que todos nos podemos pedir, no que todos nos podemos perder ¿no? Es una fiesta para los sí, niños bueno. Lady, ¿cuántos años tienes tú disfrazándote y llevando <ríe> sí, alegría te, a los niños? Sí, realmente tenemos dos años en el proyecto como uh -huh. tal eh, esta gran parada sería ya eh, el lanzamiento de Pigpa como personaje, oh, eh, ya ha he hecho eh, cumpleaños, fiestas infantiles, ya tengo un tiempo realmente lo que es el área infantil. Entonces, ya eh, yo creo que es el momento de que los niños eh, conozcan a Pigpa, disfruten con ella, con sus amigos y todos. Y unos amigos que tienen también muchos años en eso, que <ríe> sí, llegan para allá Corombolón, <ríe> sí. En sí, es no. un artista eh, en estos es. eventos también, qué bueno que te está respaldando. Sí, sí, realmente <ríe> tengo de Corombolón todo el respaldo, siempre nada más hago dar un timbrazo y veo una vez él, él está ahí. Excelente. Muchísimas bueno. gracias. Pues desearle éxito a, a Pipa. Sí. Y que sea este el, el inicio de mucho. Porque sí. se hace falta que haya un momento de esparcimiento para niños en nuestra ciudad. Claro. Sí, sí, como el teatro es. callejero puede ser. Claro. Como, es decir, una mucho. serie de, de, de expresiones artísticas claro. que lo estamos perdiendo. ¿Qué tú crees, Pipa, si ustedes se, se siguen con este... Claro, claro. Esta es lo que le decía, esta va a ser la primera parada de muchas que vienen. Realmente, bueno. para que los niños eh, sientan ese apoyo, que tienen personas que los quieren, que pueden disfrutar de un espectáculo como este aquí en San Francisco, que no tienen y que trasladar Y Lady es un verdadero regalo, porque 50 pesos sí, sus, sí. no es nada. Realmente, realmente. realmente. Entonces, qué bueno que sí. le estás llevando este regalo a toda la población de Fran Franco Macorizana, para que lleven este próximo domingo a las 3 de la tarde en la cancha San Martín, a sus niños a la gran parada divertida. Gracias a ustedes por el espacio, de verdad, sumamente agradecida. San Francisco de Macorís, la cancha San Martín, el 13 de mayo, lleva a tu niño y saca también el niño que lleva adentro. Gracias a ustedes, okay, son especiales y gracias. Como Muy no, gracias, gracias a ti, gracias. Lady Oliver. Sí. Ella es pick-pack de esta gran parada divertida. Vamos a acompañarle, vamos a apoyarle y sobre todo a divertirnos. Nos hace falta un poco de diversión en este mundo agitado que vivimos. Sí, por sí. supuesto, ellos más que, más que nosotros lo van a disfrutar. Así sí. es, nos vamos a una breve pausa. Gracias, Lady Oliver. Retornamos con más aquí en De Mañana.